A compitruenos, bienvenidos a un nuevo episodiazo de Pokémon Penumbra. ¡Bum! Tetra! ¡Loke! ¡Uy! ¡Qué <ríe> místico! <ríe> Uy, <ríe> <¡Ay>, madre <ríe> mía! <ríe> bienvenidos, compitruenos, a otro capitulazo. Estamos aquí con nuestros amigos Pachi, J y Oedi. Y como bien sabéis, el otro día hubo un capítulo un poco. Un poco tilteante, espero sí. que nuestro amigo Pachi ahora nos, nos, nos cuente alguna cosita Y bueno, hubo muertes, hubo de todo Si os habéis perdido, id a ver lo que está en el canal de J. Ahora bien, Pachi Sí, voy a decir unas palabras, vale bueno, bueno, fue una tilteada bastante extrema No fue tilteada de enfadarme, sino que fue tilteada de no hablaros en todo el capítulo eh, bueno, pido perdón, chicos, pero es que estaba teniendo unos días un poco estresantes Estoy teniendo cambios un poco bruscos en mi vida y se me acumuló todo eh, Había tenido un mal día de locos Y yo no contaba con tener que aguantar a un argentino tilteador Entonces eso <risa> causó locos. que explotara todo y me tilteé de más Lo siento, ¿vale? Pero bueno, espero que no vuelva a pasar y Intentaremos tiltear nosotros a Oedi eh, Disculpas también, a todo el mundo. Enorme. También eh, tenemos que aclarar Que acá somos cuatro amigos, o sea, no es que Esto se va de madres, por así decirlo No es algo que estamos enojados Entre nosotros, simplemente es un juego, acá damos show Y nos llevamos bien entre todos Si sí, bien sí, es cierto, sí, sí, sí. Pachi es un poquito llorón <risa> Lo queremos sí, un poquito, un poquito. Y, <risa> y bueno gente, eh, fuera de cámaras eh, Hablamos de que ellos, los tres Se llevaron su maxi revivida de cuando alguien va mal, y yo la verdad que llevo mal desde el capítulo 5 o 6 y nunca reviví así muchos, muchos Pokémon entonces me dejaron revivir a 8 Pokémon como hicieron ellos eh, Echo creo que se revivió a 6 o a 7 alguna vez pero no, no a 8, pero bueno, bueno, más o menos así que me voy a revivir a 8 Pokémon ¿vale? Eh, y ellos se eh, pueden revivir o a 3 o, o robar uno, ¿no? quedamos en eso sí, sí porque a Oedi le encanta robar entonces al final del K me robará uno de la caja de muertos eh, ¡Perfecto! Así que nada, yo revivo. Eh, voy a revivir al Within, a Gengar, a Gudra, a Galvántula a Salazel, al Porygon, Escadril eh, bueno, bueno. y Talonflame. Estos son los ocho que voy a revivir. Los demás estaban vivos, así que revivo estos ocho. Y al final del capítulo. Oh, bueno, Eddie, róbamelo ya, si quieres, venga, de la cara de los muertos, escoge. Eh, vi, vi, vi con mucho cariño ese growdo. No, no, no, te lo dijo <ríe> al final del capítulo. Vale, vale. <ríe> al final del capítulo te lo dijo. O se y... me ha vuelto a olvidar a preparar mi respondón No tengo respondón, increíble. es increíble, cada vez que se lo veo a Pachi <risa> Me <tibilo. risa> es Espera, Eco. no solamente lo tiene Pachi, sino que yo también Perfecto. lo tengo Y no solo lo tiene Oedi, que también Ah no, yo. Ah, no. Y Arriba. antes de seguir, chicos, eh, no sé qué os pasa Que estáis diciendo que Así. algunos Que os aburre la serie, que vamos muy sobrados eh, Chicos, yo llevo 80 <risa> muertes <risa> J lleva 70 y algo 71 What? Y ellos 60 y algo O sea, en, el, en los capítulos está habiendo muchísimas muertes No sé qué os quejáis O sea, no vamos a, a ir menos Porque li, ripearíamos en todos los combates Y sería aburrido para nosotros Entonces no sé qué pensáis Literalmente hace dos capítulos atrás Que soy yo el que va mejor en cuanto a muertes de la serie Terminé muriendo contra Guzmán claro. O sea, aquí hay muertes Hay mínimo una ripeada por capítulo claro, tal o sea, cual Eso es Da igual que vayamos full preparados con Vidasfera, claro. esfera, Choice Band o lo que sea, que al final siempre acabamos cayendo porque el juego está a una dificultad claro. extrema. Así que es lo que hay, chicos. No podemos ir peor, porque entonces ripearíamos todos todos los claro. capítulos y estaríamos hasta de mal humor, que no, claro, eso no claro. lo queréis, así que claro. eh, por el show. Por el y show. no estamos llevando de, megas. De, y no estamos llevando megas. En, en, en final, claro. A ver, eh, quiero aclarar una cosa y es que estamos jugando para hacer que disfrutéis vosotros, pero también tenemos que disfrutar nosotros. O sea, claro, eh, exactamente. Al final, chicos, pero bueno, dejando eso, que os parece? Ah, si empezamos es que, el capítulo. Espera, espera, hay que explicar una norma <risa> que se va a aplicar mañana, ¿no? <risa> ah, sí. Oh. Mucho de tener, no, el, el lunes, el lunes. Bueno, el lunes, perdón. Eh, es verdad. Que por cierto, eco no sabe de la norma, le hablamos cinco. <risa> eco hay una norma claro, nueva que se va a aplicar digo. el lunes. Sí. Explícala, Oedi, porque a Bueno, no, está entre tú y, y eco ¿no? La norma. Sí. La cosa es que decidimos eh, para darle un poquito más de juguito a la serie, para darle un poquito más de show A partir del lunes, quien va ganando la serie, quien va mejor de muertes, quien tiene menos Se tiene que comer una ruleta de la cual va a tener que te jugar con un handicap, por así decirlo ¡Ruleta con... maligna! Exactamente Me sirve, Pero me sirve es... porque no soy yo Claro, cabe destacar que es <risa> únicamente para aquel que va ganando. Como para equilibrar un poquito, para dar un poquito más de show. Claro. Tampoco pongo. va a claro. ser nada súper loco de no poder usar ataques claro. súper eficaces. Va a ser, pues, cositas. Claro, no poder claro. usar en este capítulo, yo que sé, algún Pokémon o, claro, o algún claro, ataque sí, claro. o algo. De sí, sí, sí. No sé. Decidimos sí, sí, sí. qué Pokémon no utiliza, por ejemplo. Ver, claro, sí, o sí, qué sí, objeto sí. no puede utilizar, algo así. No tampoco algo muy serio? tocho, sino sería tan bueno. Y la ruleta del lunes. Depende para quién va. Dependiendo del capítulo de hoy. Porque, claro. por ejemplo, yo hoy muero y eco no muere nadie. Va para ahí con la ruleta. Sí, sí, sí, Así que, sí, sí. Uh -huh. ojito cuidado. ¡Empezamos! Va, venga, sí, chicos, empezamos. Bien, va, va. Locos. Vale, eh, tenemos aquí un surfista. Pero antes de nada, sí. vamos a enseñar al equipo. Bueno, ya que estamos, ¿vale? Bueno. Este es mi equipo. Eh, yo he revivido a Jovan, ¿vale? Que estaba muerto. es ¡Vámonos! ¿Cómo lo Por el tema de Pachi, ¿vale? Eh, lo llevo así. ¿Ok? Venga, ya está. Bueno. Yo, la verdad, presento rápidamente: tengo a Serperior y a Empolion. El Empolion robado que espero ¿Eh? haberle cambiado el ID, ¿no? Ya veo que no me obedece. Ay, ay, ay. Ay, ay, no me ay, voy a Ay, ay, ay, ay, que se viene. Ay, ay, ay. Bueno, ese es mi equipo, perfecto. Bueno, y mi equipo es este, vale, chicos. No eh, he... Los conocéis claro. a todos y ya dejo presentar a Echo. Sí, no, eh, yo no he revivido a nadie porque esa regla, pues también. No me la hicieron contar de que íbamos a poder revivir. <risa> perfecto. Eh, yo tengo metido solamente un Trevenant chiquito y al robadito de ayer que fue increíble. Nuestro amigo. Eh, ¿Cómo se llama este? Nunca Bueno, terapión con Periscopio. Madre vale, oh, mía, los críticos verdad. que va a meter. Drapien <risa> es buenísimo. tienen capturitas ricas. Bueno, hay que capturar aquí, ¿no? Sí. Venga. Dejadme vamos que cuide, vamos por... a tener todos los Pokémon otra vez. No, me metí. Vale, vale, vale. Tira, tira. Primer Pokémon de ruta, venga. Oh, ¡Un plan! Yes. No está mal, eh. Bueno, toquen, bueno, bueno, bueno. bueno Es muy bueno, bro. Ah. ¡Un Turtonator! Uh. Ese también es bueno. Ese ah, no es sí no, no me gusta, bueno. no me gusta. ¿A la te lo cambio. Ese no sé sí que es bueno. es bueno. Te lo cambio. Te lo cambio por lo que me toque. Jubelechi. ¡Qué perro, Jota! ¡Un toque de mano! Es bueno, toque de Maru, eh. Sí, sí, sí. Okay, Te lo cambio. No, vale. Te lo cambio por, tu, por Turtanitor. No sé qué hacerle para quitarle. No lo voy a tomar. Mirad, chicos, chicos, chicos, chicos, chicos, mirad lo que me he puesto. No oh, te lo iba a decir. Me he metido también mazo de los Bulls. Digo, Jota, ¿te las has metido? Pues, no, no, el culo no nos pusimos ver los Bulls. No tengo nada para capturarlo. Vale, mi mote de mi eh, clan. Lo siento por el que le toque porque no, no creo que salgas. sinceramente. Es para Rafael Méndez. No sé qué pone Rafael. Grande, Rafa! Rafa. Grandioso. Yo, yo no busco el segundo. Así sí, no búcalo, se corta búcalo, nada. Búcalo. Vale, el Turtonator oh, el se lleva el mote de Sumiren. Sumiren, oh, grande Sumiren. O oh, Sumiren, o oh, Sumiren, lo que sea. Torko sin sequía. Bueno, se la pones sí, en un triple sí, no, La verdad sí. que sí. Yo el, mío, torcoder, me gusta. el mío… El mío se lleva el mote de Vladimir. <risa> <risa> ¡Ojo! Oh, la del… ¡Oh! oh. <risa> tlocando, ¡Ah, tlocando. Tlocando. de Vladimir! Me gusta, Turtonator. Este tiene ah, Shell Smash, ¿eh? Tiene todo, ¿Qué? tiene Ahí. todo. ¡Oh! Y es Dragon Fuego, que es un type-in brutal. A ver. Oh, el oh, de Alola, ¡Oh, ese es la... bueno! Ese ¡Qué bueno, va, buena! ¿tú? Un grave de bueno. Algunos centímetros más tarde... Lo has eh. ¡Explosión! ¿Cómo? ¡De verdad, tío! ¡De se ver se ver hecho... verdad! ¡Paso ya este juego! ¡En serio, tío! ¡Se mata y no puedo huir! ¡Me cago en su p... madre, coño! P... P... ¡Hijo de p***! Me cansé de mutear insultos. <ríe> ¡Estoy harto de este juego ya! No puede ni capturar, Pachi, es increíble. Voy a... Increíble. Voy a curar. No Qué asco. Mata a los dos. Alguno flinchea. Doble y cometa a Draco. Alguno flinchea. flinchea? Super eficaz. ¡Explosión! ¡Explosión! Me parece increíble, no me parece increíble. ¡Me por favor! No. No, como aguanta ese bicho. Ay, sí. Es que está más dos de defensa, pero… ¿Cómo aguantes y mi? No me ha hecho mucha gracia. Se queda <risa> sin capturar. de locos. Mi torkoul se lleva el mote de Omega. Me encanta. Bueno, Echo, ya tienes mini. Explosión, perfecto. Perfecto, <risa> explosión. <risa> explosión. <risa> mi Pokémon Loki. se lleva el mote de Cerón. Y Ala, ya podemos seguir. Ala, vamos a la flecha. Venga, oh, no sé no. qué toca ahora, la verdad. Con Pitruenos, después de eh, mucho texto, como siempre en este juego, nada nuevo Vamos a una cosa interesante que yo, como no he jugado a este juego, pues no lo sé Pero aquí dicen que hay algo del Team School, como siempre en mi capítulo, esto es increíble ah, no, ah, dentro sí. ya Es contra la niña, es contra la niña Ahí, como contra la niña, verdad no ¡Ah! ¡Está loca! ¿Cómo? No ¡Está el, loco! No el no niño el Team School? Tiene uno, el team tiene school uno este loco equipo? Tiene uno loco uno sí, loco yo me acuerdo cuál tiene, bro. Y cuidado, sí, no, eh. El Jungle. Está no, raro Guzmán. Es el Jungle. No, no, el Guzmán. No no. no, no es Jungle, no es Jungle. ¡El Activision. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues abrí de locos. Qué raro está Guzmán, hermano, está chiquito. ¿A qué nivel? Guzmán está. está ¡71! 71. 71. <risa> bueno, ya sí que empezamos a estar un poquito por debajo. Pero bueno, abrí con Busday. Increíble. Va a tener todo. Para lo para todos, no, va volando, tío, de verdad. Qué asco de no, no le puedo. De está loco, no puedo hacer nada, ¿qué crees? Nada, tu darmanita lo vamos a nerfear ya, eh. Sí, sí, sí, sí. O Suele sea, <risa> el escar, quítale el Scarf, no vale el scarf. No de más hecho, crítico, no más no crítico, crítico, no más crítico. Crítico, tío. Uh, ¡Qué asco! Crítico. Uy. Trabajo cruzado, for the win. Ay, que oh. se le ponen problemas eléctricos ahí. y de los árabes! Ah, que te lo aguanto. No, claro, claro, que tengo la valla. Eh. No creo yo. La valla de hielo lleva. Claro, hombre. hombre La no. valla rimoya. <risa> en teoría, en teoría no me va a matar. Que rima con Chirimoya. Perfecto. Vale, perfecto. Compitruenos, otro corte infernal. Para nada. Estamos otra vez aquí. Pero <risa> di lo, lo que se a, viene, di lo a que, a que se viene. Que se viene, que se viene para variar Team School. Claro que sí. Vamos en con el ritual de mis, de mis canales, de mis canales. Increíble, de mis capítulos. Ay, me parece que el Team School está un poco obsesionado con vos, Eko. Nah, está, está abonado. Se ha hecho suscriptor y miembro. Y chicos, mirad los Pokémon que va a tener este tío, ¿eh? Que no tiene ¿Cómo? tres. No, no, no, no. no. no, no, no Aprovechando no, no. el comentario de Eko, les comento que se pueden hacer miembro de los cuatro canales <risa> de Eko. ¡Bueno, ¡Hipno! ¿Cómo? ¿Cómo? Seis Pokémon. Ah, abre con Hipno. Pues se ha abierto muy bien con Blazing, la verdad. Uy, Hostia, Por cierto, yo tengo que comentar que le saqué la escarfa de Armanita y le puse la vida esfera para no ir tan, tan roto. Están al 71, eh. O y va de flipa, ojalá ripe. Pero Perfecto. un idi vuelta. Dios. No le cagas nada, nada de bro. No lo sé. guau, guau, guau, Aguanta mucho, eh. Bueno, yo he abierto mal, pero tengo el counter, que es. Kiticón. Trapion no. no se loco, ¿Cómo? Me tiro Z a mí. ¿Por, Stunkan, qué? ¿Por ¿no? qué? a mí me hacen las mejores estrategias, amigo? Estuncan. Bueno, a mí también. ¡Qué explosión! Sea de este va a tener explosión. No, hipnosis Z. No. Dios, cómo aguanta el bicho. Está asqueroso, de él. Lo falla. A mí me lo ha fallado, eh. No nah. <risa> Hipnosis Z. Le puedo curar el estado, sí. Ay, no, lo no falla. Lo falla. Sí, sí. Ah, no sé, ah, no, no El no, estado puedes curárselo. El estado puedo bastante. Con un despertar puedo, ¿no? Sí, yo creo perfecto, que perfecto, perfecto. No me el no me el <risa> A ustedes les falló el, el hipnosis Z y a mí no. Es increíble. Bueno, ¿Con, qué ha va, ¿con, eh? ¿Con qué lo has despertado? Con un despertar. ¿Por qué? Ah, eh, no, no, ¡Era claro, ilegal, era eso ilegal! No eso es ¿Cómo? ¡Pondo si no... certero! No me el adiós, adiós. Ah, tengo un chaleco. Eh, pero él te usó un objeto, de, un objeto de curación antes. No es de curación. ¿Cómo pero que no? Te... Ninguno le me respondió, solo me respondió Eco. Porque estaba concentrado, cabrón. Sí. De locos. No me tilden. No ¡Ilegalísimo! <risa> <Y> <risa> no se le muere, se le muere el incineró ah, Sí, sí, está muerto, está muerto. Oye, lleva dos calma en él. No, no, no, no, no, no. Eko me dijo así. <risa> ¡Explosión! Ahora sí que se me muere. <risa> Explosión. No, lo no aguanta. Si, no si tiene el chaleco asalto, tiene el chaleco salto. Perfecto. ¿Qué perfecto. ¿Qué Perfecto. Me gusta que ese inciner tenga su ritual también de acabar cayendo. ¡Explosión! Es un... Explosión. No me lo puedo. De verdad, no me lo puedo ver. ¡Explosión! Nada, ese lo aguanta. El caballo, lo aguanta, no, el caballo no, lo aguanta. El aguanta caballo todo. lo aguanta. ¡Caballo lo aguanta! ¡Grande caballito! Está, ¿Por vale, tengo un Shed Tiene un Shed ¿Cómo? No, lo que tiene o sea, dámelo, es un Chandelur con vida esfera. Ahí está, echando el. Es que no sé A ver. Hacer ¡Maldición! ¿Cómo? Tendré energibola. Tiene un Shenjah con la Sash, claramente. Golpe fantasma, la madre. Triturar, pero y este predic de locos. Buah, increíble. Ningún sentido esto. <risa> ah. <risa> ¿Cómo pega lo de la maldición? <risa> ¿Qué hace? Ah, que si está? está. hecho maldición un fantasma? De sí. Verdad? Y pega mucho, eh. Te quita mucha vida. Van a hacer energibola, ¿verdad? Sí, maldición es horrible. Voy a proteger porque me veo la explosión. Oye, oye, oye, oye, oye. Ah, que va a vida espera. Explosión, así me gusta. Esto es lo bueno de ir después chico, de Chicos, ¿no? chico, chandelure es muy rápido, ¿verdad? Más rápido no. Que no. Chandelure... no tanto, no tanto. Eh, es rápido. En base creo que 90 o así, pero. Buah, es más rápido que. Sí, yo. Es No, mejor. me pasa me pasa algo, pero... No, como pega. Sí, como pega, tío. Pega mucho tiempo la vida. Eh, Pero un si un usas Scarf. Un no Sedinja se me está sí. pillando. Tiene sedinja? Sí. ¿Y me ¿por está qué pillando me saca no? delante de un tierra. Para nada te va a tirar en Argíbola. Sí. Lo... ¿Cómo ¿Cómo me, me, me lo ha tirado, me lo ha tirado, me lo ha tirado. ¿Cómo pega el Chandelur? Sí, sí, pegamos. ¡Tiene un Sedinja! ¡Tiene un Sedinja! ¡Bustox! El Sedinja. Bueno, voy a tirar la trampa roca, no sé qué estoy haciendo. Guay, lo va a tener con banda Focus, lo va a tener con banda Focus. Soy más rápido, soy más rápido. Ah, nada, nada, nada, chicos, me han robado. Me acaban de robar bastante fuerte. Me han robado. Si te lo aguantas? te lo aguantas, Te lo aguanta, como llora, como llora. Como llora, Jota. Sedinja tiene cosas de roca, ¿verdad? Tiene todo. ¿Cómo? Tiene un Sedinja con banda Focus seguro. ¡Qué impacto de Slaking No lo puede aguantar en la vida. ¡A tu casa! ¡Sombra Bill, hijo de puta! Ahora ahora me va a meter un… ¡Me hizo Sombra Bill! No me preguntaste a mí el set de Serinja, pero yo te lo habría dicho a la perfección. No porque me haya enfrentado a él, sino porque… De competitivo supongo que será Sombra Bill… ¡No! ¡Ay, que tiene un lucha! Ojalá te mate Bandit, tío. ¡No me mata! No te quita nada. No sé, pero le voy a meter un G Impacto, no me importa nada. Actualizo, Sevilla tiene banda Focus, ¿vale? Sí. ¡Lo he salvado! ¡Lo que pega, King! Eh, sí, yo ya avisé lo de la ¿Qué os ha hecho el Dustox? Nada, ¿no? Bomba luego. Chandelure. Ah, vale. Ah, que no toca Chandelure. Ah, que no toca Chandelure. No toca Chandelure. Lanza llamas. Danza leteo. No, bueno. RIP, King! Nada, hermano. Mira, <risa> mira que lo dije, que iba a durar… que dura poco, la verdad. Onda trueno, o sea, olvídate. Todo por no sacarme el scarf. Ah, bueno, ¿no bastante? <risa> ¿Se ha tirado un lanzaleteo? Un, un mm, me paso el combate con dos bajas. ¿Dos bajas? Bastantes. A ver, tres. Bueno, bueno, cuidado, eh. Ah, que co uy, mira, que no falla. Me tiene, trilón, desarme, no, Dios, tiene desarme, tiene desarme. Tiene de todo. ¡No! ¡Y fallo! Uy, uy, que se le complica. Uy, uy, Pachi. Sí, uy, uy, ¿Ese, ese, ese lucha veneno... Ese le lucha veneno cuenta todos los que tienes. Puede a ser... Todo el equipo le countea. Puede ser. Puede ser. <risa> Puede ser y mucho, la verdad. Bueno, bueno que poner niño, paz ¿no? mental. Uh. No tiene SAS este, ¿no? Es una buena jugada ponerle paz mental a mi respondón, ¿no? Paz mental a tu respondón es jugadón sí. increíble. Sí, creo que Yo sí. lo haría, Creo que Wolfie <risa> usó esta, esa estrategia para. En el mundial, de hecho. Exactamente. Eh, perfecto, no tengo nada para el tóxico, <risa> Me encanta. <risa> Como fallo el cabezazo Zen, <risa> tío. Qué asco, de verdad. Ha sido muy troleso, eh. En tu situación. Hermano, me mataron el Slacking e Incinero, No lo puedo creer. Lo puedo creer. Bueno, Sedin ya, este, espérate tú, eh. Este bicho se tira un danzaleteo, ¿verdad? Sí, bastante. ¿Qué tiene el India? Además de Sombra build? En este caso, eh, Shadow Claw. Golpe fantasma. Sombra Danza espada. Bueno. Uy. A ver, ¿me podría matar de un Sombra beat con danza espada? Y crítico. Era increíble. ¿Cómo pega? Tío, cómo pega. Mm, por favor, matar de si una, me mata, sino Rip Salamence. Rip respondo. Pero no hace eso. Bueno. ¿Cómo? ¿Sí? Bro, estás en problemas, ¿eh? Las ¿Tienes la Sash por ahí? ¿Qué voy a tener? En teoría soy más rápido. Escadrín se lo carga de una sierra. Sí, en más teoría rápido. soy más rápido. A ver. El impulso nah, va, volando, es va, volando, va volando, va volando. Clave, hermano. Hermano, van volando, van volando. Soy el que más muertes sumó. ¿Mm? Una. Sí, Pero bueno, son dos solo. Solo una, no, va, no, pero Yo siempre ¿eh? No, no, dos, dos. Yo dos. llevo dos también, no me queda. dustox. bueno, bueno. Nah, Espero que no tenga un Daigner. Eso no me queda. Eh, tóxico, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto. Ah. Uy. No. Uy. Uy, estoy encerrado, Uy. perfecto. Uy, ah, pues. uy uy uy uy uy. Sí, el sí, sí. Dale, no tío, cuidado con el danza aleteo. Sí, no, no puedo hacer no nada, se se estoy encerrado en terremoto. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¡Ah! Uy uy uy, que se me complica. No, no, no, se va, se, va, se, va. se lo carga yo. Bueno, se sí, Bozzarron, Bozzarron no mata. Zorro. Se ha subido la defensa. Eh, Oye, vale, rip, no, no, el caballo es ripe. Me ripeo stocks. perfecto. Loco. No, hombre. Tiene dos danzas aleteos. No le quito nada. No, no le saco nada. ¡Tienes ¡Oh! lodo negro! Sí. Bueno, lo voy a poner acá más rápido porque acabo de ripear, chicos. ¿De verdad? 100%. que no te quita nada, eh. No, no hubieras tirado deseo y curabas a otro. Ya, lo pensé. Era otra posibilidad. Aranda, sacas aranda y te lo cargas, ya está. O sea, no, pero no de lo sé. Oh, no, sí, no, porque no, no, me, no, me, me va a hacer bombalodo, me hizo bombalodo. Ah, bueno, claro, sí. A ver, pero… Eso es buena, eso bien. es buena. A ver. Ahora te tengo un hiadrinado de locos. Paralo, páralo, ahí. Va si no lo… ¡Como falle! ¡Como falle la avalancha! falló un cabezazo Zen! ¡Como falla avalancha me cago en su puta madre! Va borracho el del Team Skull. ¡Eh, ator por culo! ¡Va volando, ¡Venga, tres datos wow. aleteos! ¡Ya tienes mini-eco! Va volando. Tengo muchas, eh. Se me acumula. Perfecto. Recuento de muertes. Dos. Cero. Cero. ¡Perros! Así vamos, volando, que luego nos critiquen en los comentarios, vamos Otro corte más en este precioso capítulo Nos enfrentamos ahora a un entrenador que según Pachi J está loco Así que, para que tengáis contenido, compañeros, no, no me os quejéis ¿Qué hacemos? ¿Entramos ya? Va, venga, sí, no. Miedo? Obviamente, o sea, los, po los Pokémon que murieron, repetimos, los podemos ir usando sí, para no parar más sí, tiempo Sí, sí, sí, no, no sí, Al final del tipo, cap vamos, mueren, ¿vale? Vamos, ¿vale? Ay, ay, ay Tiene Pokémon Pokémon tiene a 6 No, 6, eh? no 2, 2. Ah, ¿Qué tenía este? ¿Qué tenía este? Sanlas no, pues... Danza a Espada. Oh, ¡De Alola! Oh. ¡Ah, Sanlas de Alola! Pensaba que era el normal. Ya ¡Dale, hablo con se... ¡Qué bien abrí, la verdad! <risa> sé como un enviteño de locos. <risa> de pensar que abriste bien, abrir mal y yo al revés. <risa> Porque pensaba que habría abierto mal. <risa> y se lo voy a explicar, eh. Nah, ese Dormalita ese da mucho asco, de verdad. ¡Qué fácil eh, este juego! La es que... ¿No tienes Ash? Va a meter Danza a Espada tío, tío. No, Hasta luego, Sanlás. Marowak. Uy. Uy, Marowak a Lola. Chuzo. Sí, este sí que es un problema. Este, este sí Este sí que no me gusta. ¿eh? Contra este voy a sacar a Trevena. <risa> Perfecto. Eh. <risa> no. ¡Terremoto! Eh. Tengo el chaleco asalto, Mira. tengo el chaleco asalto. No, pero el ah, chaleco asalto, salto. asalto no muy, te vale. Muy útil para vale, no, el terremoto. Es especial. es especial. Ah, es verdad. Vale. Creo que Pachi no sabe ¿Qué? para qué sirve el chaleco asalto. ¿Cómo? Ah, Lo que piga, Marowak. Lo que piga. A meter me remoto, este, a meter terremoto. meter terremoto, perro. Si no lo meto… Pues, si. Que me haga terremoto a mí, por favor. Uy, so miran rip mi Tomás <ríe> de nuevo, no lo puedo creer. Oh, no. ¿De verdad. Pero tío, que le pase ese Tomar. Tomás Toma, <ríe> Pero, hermano, rip. Murió dos veces en un mismo episodio, <ríe> no lo puedo creer. Increíble lo tuyo, eh. No tiene ningún sentido. Nah. Eh, chicos, ¿Chuzos me lo va a aguantar o qué? Chuzos pega ver, mucho, eh. Por físico aguanta mucho ese bicho, eh. A mí me ha aguantado antes un puño de drenaje a más dos del. del... Desarme, qué cabrón. Bueno, me sube la defensa. Ya, ya, ya. Perfecto. Sí, eso, aguanta eso es mucho. malo para él. Eh, oh, eso pues, me, me sube la defensa por dos. ¿Puede ser que los Maruacalola me ripen siempre a mí? <risa> ¿Ya te han caído más con un Maruacalola? Sí. Bien, pues deja de sacar a tus Pokémon de fuego, hermano. <risa> Pero, herman, ¿a quién le saco? A Empoleon? todo lo mismo. Todo, todo débil la en tierra que tengo. En efecto, no vas muy bien. Vite, cuidado, eh. Ah. ¿Crítico? Uy, quemado. Mal ah. que estoy a más dos. Quemado, dice. ¿Cómo le gustan las predics? <risa> Hermano, tres muertes <risa> en un mismo capítulo, Sumé. Creo que va primero. ¿Mm? Se come o la mismo? ruleta. No, no sé yo, matados. eh. Vamos en... ¡Ay, ¿Y si vamos... A la cosa? ¿Y si vamos empatados nos comemos los dos? ¿La, la ruleta? Sí. Oh. Eso eh, es Chicos, de... chico, no, bastante, no que me mate. No creo que me mate de un terremoto, ¿no? 200 terremoto. No, no, no. Ah, bueno, no, me pega por. No, me pega por no, cuatro, no. Claro, claro, que No. Sí. no. La cara de incuidad. No, no, no. Crítico otra vez, tío, me cago en la puta. Pachi, Pachi, te voy a quitar el contador de muertes ya, tío. Te, te lo quito. Te, te quito el contador al, de muertes. Al contador de Pachi le hay que poner un infinito. ¡Me puede parar de meter 40 críticos por capítulo, tío! ¡Para matarme! No tiene ningún tipo de sentido. ¡Qué asco, tío! De verdad! A ver, a ver, a ver. Uy, Joder, mira. tío, qué puto asco de juego. Hay que decir que ese momento de. Eh, seguro que no me mata de terremoto, lo, Te sí. voy a poner muy deformado. Muy <risa> <risa> <risa> increíble. Tío, acabo de perder otro Pokémon por un crítico, tío. Me parece increíble, eh. No tiene sentido mi mala suerte, de verdad. no sé si avanzar más por Aquí nada, En uy. ¡Pum! Dios. Esto pega Pega mucho, tío. Es que. Cualquier mierda va Me va a reventar cosa mala, tío. Me encanta cuando baiteamos con cosas que luego no son. Voy a fallar el vuelo, ya verás tú. Hueso sombrío. Si no me lo cargue, descansen. RIP Salamence. Hermano. No, no, no, no, no, por, por, por, por. para, para, para, para, para. Garra dragón, lo mata. Eh, escucha, no hemos capturado en esta ruta, ¿no? No. Me Primer vine... Pokémon. No cuenta, no cuenta. <risa> eh, <risa> me vine de locos capturar después de estas tres muertes insanas. <risa> de no, dejar ya mi ya hijo paciente. de perro, hijo de la gripo. Gran... Oh, vale, bien, menos rap... mal. Era más rápido, tío. ¿Pero por qué no le has pegado? No, porque Fue tenía… Por, por si tiene prioridad. No tiene no, nada. Marco no aprende nada y además… Eh, sí, sí, sí, sí. Sí, sí que tiene. No, no tiene shadow sneak ni nada. ¿Nada? ¿Nada no. Ni ¿Golpe bajo ni nada de eso? Bueno, no sé si golpe bajo, pero no me suena. No, no golpe a bajo, Ah, que… Claro. que a mí me queda una robada. <risa> pero de la, de, de la caja de los muertos, eh, perro. <risa> me sirve, me vale, sirve. A ver, vale. Pachi. A ver, aquí me me tiene muestra. bro. Uy, que casi que me olvido. Uff… Linda caja, linda caja. ¿Solamente esa es la de muertos? No te creo. Oh, ¡Amigo! ¡Amigo! Uy, oh. ¿Ah, que esos han muerto? ¡Me ¿no ¡Voy sí, por yo. un crítico otra vez! Eh, Tienes otro start, te puedes llevar doble respondón. <risa> ¿Te imaginas? <risa> Con mucho dolor en mi corazón, me tengo que llevar a ese Silvio. Obviamente, loco. estaba claro. Estaba claro. Loco. ¿Cuántos eran? ¿Tres? tres. Sí. Vale, pues yo revivo a eh, de primeras a Luxray, revivo al pájaro loco tucanon que siempre me encanta y me gusta Y por si en algún momento metemos megas... ¿Junto? ¿Moguiar a, a dos? Eh, estoy dudando ahí Nada, voy a meter, revivir a Gaston que es muy bueno Perro Pues revivo a... A este mismo, a Y ya re había revivido dos Vale Sí, no. Revivi había revivido al Dale y además revivo oh, no a Licanrock Rock y al Durant. Pero muy late murió en este cap, ¿no? Que va. Solo, ah, vale, solo vale, vale, se me ha vale. muerto… No. Vale. Ok. Pues nada, compitruenos, Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Reventar el botón de like y seguidnos. Eh, bueno, suscribiros a todos los canales. Los tenéis en la descripción. Y como dijo Eddy, si os hacéis miembros, pues ya mejor que mejor. Oh, y nada más, compañeros. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao como a la primera y al final